¿Por qué seguimos llamando a la Tierra Planeta? Si sabemos que es redonda. Intertextman. Intertextman. Hola amigos, soy Intertextman, y hoy vamos a ver Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela es una novela escrita en 1963 por Julio Cortázar. Este nació en 1914 en Bruselas y vivió las primeras etapas de su vida en Argentina. Se formó como maestro, traductor público de inglés y francés y cursó los estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En los años 50 se mudó a Europa y en Francia. Residió prácticamente el resto de su vida. Era un autor que rompía con los estándares de su tiempo y creó obras muy originales e innovadoras, destacando en la narración breve con relatos cortos y en la producción novelística. Aunque también escribió poesía y teatro. Siendo un maestro de la prosa poética y dado que sus obras vienen y van entre lo real y lo fantástico, lo incluíamos dentro de la etapa del realismo mágico y el surrealismo. Rayuela. Es un libro que nos invita a jugar con él ya desde el principio, porque el autor nos propone dos formas de disfrutar de la lectura. Si queremos leerlo siguiendo el método tradicional, empezaremos por el capítulo 1 y avanzaremos hasta el 56, donde supuestamente... supuestamente... acaba la obra. Pero la novela tiene 155 capítulos, entonces sería como dejarnos... 99 en el tintero. ¿Cómo? 99 en el tintero. Pero por el contrario. Si elegimos el segundo camino, mucho más chulo, pero también bastante largo. Es que es un tochaco, mamá. Dejaremos atrás todo lo convencional y jugaremos un rato a la rayuela. ¡Ja, ja! por qué? Pues porque utilizaremos esta, esta tabla esta, para ir saltando de capítulo en capítulo. Así se enriquece muchísimo más la trama y descubres detalles muy importantes de los personajes y del autor. Con esta primera proposición... El autor nos invita a ser lectores activos, o como él dice, lectores, cómplice, Con la capacidad de decidir cómo afrontar la novela. Cortázar nos invita a terminar el proceso creativo de elaboración de la novela. Porque, aunque ya esté el texto escrito, nosotros decidimos si existe o no. Si lo leemos o no, si forma parte de la novela o no. Es como el gato este que se le escapó al, al a este. Y me preguntaréis, ¿qué opción has escogido tú? Oh, gran Intertextman. Pues, ¿700 páginas en tres semanas? Sí, no. Aún no he encontrado la sustancia química para obtener super velocidad lectora. Pero os doy mi palabra, que cuando me lea la obra entera, tendremos segunda parte. Así que, al lío. La novela va de la vida de Horacio Oliveira, que es un escritor argentino. Y se divide en dos partes. En la primera, que se llama Del lado de allá, cuenta los sucesos que le ocurren durante su estancia en París. Y en la segunda parte, Del lado de acá, Horacio se muda a Buenos Aires por... Bueno, movidas que... Entendéis cuando os leáis el libro. Que por cierto, si vais a París con este libro y un mapa, podéis ir a todos los sitios por los que estuvo Horacio, porque está súper detallado. Yeah, Horacio... Como hemos dicho, es un escritor y está buscando el sentido de la vida, o quizá más que el sentido de la vida, está buscando cómo afrontar la vida. Y para ello Cortaza nos presenta a varios personajes, como por ejemplo, la maga. Esta no. Que tiene un bagaje cultural mucho más bajo que Horacio, pero aún así sí que vive y disfruta de la vida. Y por otro lado, el Club de la Serpiente, que son un grupo de pensadores y eruditos que se juntan para escuchar música al mismo tiempo que tratan sobre temas de arte y sociedad. Y es aquí, donde el autor nos presenta el debate de cómo afrontar la vida. Si viviremos mejor desde la ignorancia cerrando las puertas al conocimiento o si por lo contrario seremos más felices sumergiéndonos y viviendo desde el saber. Y ojo con Horacio porque mientras le seguimos en su búsqueda de una forma ideal de vida llegaremos a empatizar con él y a cogerle cariño pero conforme vaya transcurriendo la historia puede incluso generar rechazo hacia el protagonista conforme vas descubriendo ¿Quién es? Pero no voy a hacer más spoiler. Así que bueno, esta novela es muy interesante. Eso sí, muy complicada también de leer. De esas que tienes que leer y releer y sobre todo reflexionar sobre lo que has leído para intentar coger y entender una mínima parte de lo que el autor pretende transmitir. Yo, después de habermela leído, diría que habré entendido menos de la mitad, de todo, lo que, de todo el trasfondo que tiene y ya no solamente por la carga de figuras literarias y simbolismo que, que hay dentro de la novela, sino también por todas las referencias a otros autores eh, y, y artistas de todas las disciplinas, obras e incluso, por cierto, piezas de jazz que, que el autor menciona. He puesto un link aquí abajo con una lista de reproducción de Spotify con todas las canciones de jazz que se mencionan en la obra que se llama Jazzuela. Os recomiendo que lo escuchéis mientras leéis y ya veréis. Bueno, amigos del Intertexto, esta es Rayuela de Julio Cortázar, una novela muy recomendable para reflexionar sobre temas tan importantes de la vida como cómo afrontar la vida, cómo disfrutarla, qué decisiones hemos de tomar para disfrutar de ella, qué capítulos hemos de escoger para disfrutar del libro y sobre qué números hemos de saltar para llegar al cielo. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, dadle a todos los likes que podáis y suscribiros y claro, si tenéis alguna sugerencia, comentario, queréis que haga alguna reseña de algún libro que os haya emocionado, que os haya gustado mucho desde pequeños o de ahora, de mayores, decídmelo y intentaré hacerla cuanto antes posible. Leed mucho y que la literatura os acompañe. Intertextman